más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumore como un chisme, aquí siempre se los contamos como permiso. Antes de dar inicio a nuestras noticias y como siempre no se les olvide suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que puedan estar al tanto de todas nuestras noticias y por supuesto compartir el canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que sigamos haciendo parte del cambio. Ahora sí arranquemos. Descubrieron el agua tibia como por arte de magia. Diosdado Cabello anunció que el gobierno dictatorial de Nicolás descubrió casos de corrupción judicial en Venezuela. El líder chavista considerado número 2 de todo lo que encierra la revolución bolivariana y encargado de la reforma judicial ordenada por el ejecutivo anunció que los mismos comenzarán a ser atendidos. Esto es parte de la crítica autocrítica nuestra. Así lo expresó él. Diosdado Cabello, considerado número 2 del chavismo y encargado de la reforma judicial ordenada por el Ejecutivo, indicó este miércoles que el gobierno dictatorial de Nicolás ha descubierto casos de corrupción judicial y anunció que los dios comenzarán a ser atendidos. Según Diosdado Cabello, quien también es diputado en su programa con el mazo dando, manifestó lo siguiente. Esto es parte de la crítica y autocrítica nuestra. Hemos descubierto niveles de corrupción judicial que hay que atender. Se si han dolarizado servicios que deberían ser gratuitos. Como presidente de la comisión que hará una revolución judicial, arrancará el viernes la visita por todos los recintos penitenciarios provisionales del país. Nicolás, el pasado lunes anunció la creación de una comisión presidida por Cabello para hacer una revolución judicial en un lapso de 60 días. Y a Silvia Flores, su esposa también diputada, la nombró como vicepresidenta de la comisión y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Agas. Luego de este nombramiento, el mandatario señaló que en Venezuela hace falta la construcción de una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional. Nicolás explicó que la comisión deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los recursos de estos centros a las cárceles. Según la cúpula chavista, el Ejecutivo venezolano viene poniendo atención a los centros penitenciarios desde hace más de un mes. Claro está, que lo que más pues llama la atención es que la última reestructuración judicial que se hizo lo único que generó fue más puestos administrativos con poderes bastante fuertes. Todo lo contrario a una revolución judicial o a querer acabar con la corrupción. Pero como cosa casual y de arte y de magia, todos los nuevos puestos los ocupan los chavistas. Ahora una pregunta que resalta aquí... Y es la siguiente, ¿qué pretenden al hacer esta reforma y sobre todo con esta joyita de Dios dado a la cabeza? La verdad, dudo mucho que el afán sea por acelerar la condición y solución de los presos, cuando sabemos que son más de 350 los presos políticos y muchos de ellos detenidos sin haberse iniciado un juicio. ¿O será más bien que quieren crear más puestos con más chavistas al mando y así poder tener la rama judicial a favor de ellos? Y la verdad es algo de analizar. En la Gaceta Oficial, el 12 de mayo publicó un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Civil, entre otros, tendrían que transferir al Ministerio del Poder Popular para el servicio penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad en el plazo de unos 30 días. Ahora, mirándonos desde otro punto de vista, la situación que ocasionó el rechazo de la oposición señaló que esto implicaba el traslado de los presos políticos a cárceles comunes. Finalizando la oposición, también fue enfática en aclarar que no se puede enviar a un político o a un opositor a una cárcel del común rodeado de gente con prontuarios delictivos por el solo hecho de que no comunica con sus ideales. Y bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias. Muy importante para analizar y como siempre lo digo, la única solución está en el pueblo. No se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, por supuesto activar la campanita de notificaciones y compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que por medio eh, de estos canales podamos seguir manifestando las inconformidades que tenemos como pueblo. Con gusto y hasta una próxima oportunidad. Chau, chao.